Ah, bueno, eh, soy José Garita Celaya, eh, arquitecto con la especialidad de urbanismo, bueno y ahora coincide que soy presidente de los urbanistas del, eh, del Vasco Navarro, el, de las cuatro delegaciones. Bueno, eh, en principio, no sé, como contábamos, la ciudad en sí mismo, ¿no? porque la ciudad es un punto de relaciones humanas, donde ¿no? todas las actividades humanas se juntan en la ciudad, y eso es lo importante de, de la ciudad, ¿no? la relación entre los... ...habitantes, los habitantes o los turistas, o lo que sea, ¿no?... ...pero que es el potenciar las relaciones humanas, ¿no? ...pues precisamente esos espacios públicos o de ocio... ...donde se potencie esa relación humana, ¿no? ...ya bueno, pues pues con, la con el mismo criterio... pues ...aquellas cosas que, que estorbaran, ¿no?... Que, ...por ejemplo los, los, los vehículos privados... Eh, pues, bueno, pues, pues molesta o incordia en muchos espacios para que se pueda practicar esas relaciones entre la gente.